¿Qué tal amigos de Periódico Central? Nos encontramos desde las inmediaciones de eh, la Feria de Puebla que este día inicia sus actividades después de dos años de estar suspendida debido a la pandemia. En esta ocasión eh, estamos eh, buscando, reportando eh, pues la presencia de ambulantes y personas franeleros, en este caso, que te ayuden a conseguir un lugar. En este caso, frente a nosotros, tenemos un par de jóvenes que sí están ocupando una de las calles o de las privadas cercanas a la Feria de Puebla para poder acomodar algunos autos sin conocer más al respecto sobre costos o cuánto es que están cobrando ellos para poder dejarlos. Y eh, esto también frente a la presencia de los policías municipales y los policías de tránsito que están también aquí en la zona. Ahorita que lleguemos un poco más cerca a donde está la Plaza de Toros, eh, realmente también la presencia de ambulantes no se ve. Eh, esto cabe mencionar que esto lo precisó el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez hace unos 15, 20 días, donde afirmó que en las inmediaciones de la Feria de Puebla no habría ni franeleros, ni personas o comerciantes ambulantes, esto pues para evitar que haya ese tipo de aglomeraciones, eh, venda, venta de, de lugares o algo al respecto. Se sabe que la Feria de Puebla tiene habilitados dos estacionamientos, uno por la entrada de esta calle que tenemos aquí enfrente, que es el Batallón de Zacopozla, calle Batallón de Zacaposcla, y la otra que está una calle atrás. Ante esto, ahorita se ve muchísima presencia de personas, eh, de elementos de tránsito y de policía municipal, pero como tal, eh, pues solamente están coordinando el ingreso de los automóviles que aquí están llegando. El costo del estacionamiento es de 50 pesos y bueno, ahorita que la gente está haciendo filas para poder entrar al recinto o a la feria o al foro artístico, pues no se ve presencia de ambulantes. Eh, acaso quizás un señor que tenemos aquí enfrente que vende eh, taquitos de canasta, pero como tal presencia de ambulantes o comercios que estén establecidos aquí, eh, en la vía pública no están presentes. También se tiene presencia de policía estatal, policía municipal, eh, protección civil. Y bueno, ya aquí aprovechando, vamos como vemos cómo está ingresando la gente al recinto que ya ha sido aperturado y toda esta fila es para poder ingresar al evento al concierto del el artista marc anthony que estará aperturando la feria de puebla y el foro artístico este jueves Las personas que vemos aquí al frente de Chaleco Naranja son los mismos organizadores del estacionamiento de la Feria de Puebla que están tratando de agilizar un poco más la logística de ingreso al estacionamiento. Esta fila que estaba pues ya llegando al Oxo de los Fuertes es para el ingreso al recinto donde se estará presentando Marc Anthony, que ahorita a las 4 de la tarde ya fue aperturado para todas las personas que desde las 6 de la mañana eh, se empezaron a formar para poder adquirir un buen lugar o hasta el frente y poder ver al cantante puertorriqueño. Pero los conoce del otro lado de la vía pública de la calle eh, también se puede ver presencia de elementos de la Policía Municipal y algunos otros que también están ofertando como tal lugares de estacionamiento en las calles o en la vía pública aledaña a la Feria de Puebla, pero que ante la presencia de los policías municipales, pues no los conductores, los automovilistas no acceden a dejarlos en las calles. gracias vamos a ahorita a poder vamos a tratar de entrevistar al elemento de policía municipal que está aquí junto a nosotros para preguntarle sobre pues este operativo que están realizando para evitar el comercio ambulante y los franeleros ¿Qué tal? Buenas tardes de parte de Periódico Central Buenas tardes. Este, una pregunta, este operativo también está incluyendo evitar la presencia de franeleros o ambulantes o comerciantes que tengan algún puesto en la vía pública De hecho sí, porque este, anteriormente todo esto estacionaba en vehículos y por eso nos ponen para estar limpiando a cada ratito el área. Y ahorita en el transcurso del día o de las horas, ¿han retirado algún comerciante ambulante o alguno que esté por vendiendo en lo que esperó la gente? No, de hecho no hemos visto ningún franelero que, que empiece a estacionar vehículos, así como este de los que andan vendiendo tampoco. Nosotros venimos desde dos calles allá atrás y hay un par de franeleros que están acomodando están ah, autos. Ah, pero ha de ser más para arriba, porque hay unas privadas, bueno, unas calles donde, este, si no hay banderolas de no estacionarse, y, y ahí está es donde. enfrente igual un, un elemento de tránsito, pero no les ha dicho Ah, no, pues es lo que, este, a nosotros nos encomiendan de que, este, eh, cualquier franelero que veamos. Y, lo retiremos del lugar, porque si empieza a estacionar un vehículo ya tuvo que, se le llenó la calle. Ok, ¿estos operativos dan solo hoy por la gran afluencia o todos los días? No, los del diario va a ser los, el tiempo que dure la feria, el tiempo que nos van a poner. ¿A partir de qué hora? Desde las 10 de la mañana estamos este, nosotros haciendo acto de presencia. Muchas gracias, sí, sí, que tenga a... buen día. Pues así como ya vimos en la transmisión, eh, muchos de los elementos que están aquí de policía estatal, policía municipal principalmente, son para evitar eh, la práctica de los comerciantes ambulantes de poner sus negocios o puestos en las banquetas, en las vías públicas cercanas a la Feria de Puebla, y que pues también anheleros personas que quieran ganar algún eh, pesito extra a través de los conductores que busquen algún lugar de estacionamiento pues no este, no puedan hacerlo, que realmente mejor utilicen el estacionamiento de la feria como ya les dice, tienen un costo de, de 50 pesos y que pues así de cierto modo si lo dejas en la calle pues te arriesgas a que cuando tú salgas de la feria ya no esté el franelero, no lo cuiden, que puedan robar algún autoparte o puedan tener algún golpe, algún rayón, cualquier de todos estos percances que pueden suceder. sigue llegando a formarse para acceder al foro artístico. De igual forma, también en las calles eh, no se está permitiendo estacionarse, pues en la orilla, cerca de la banqueta, o algo por el estilo, también en lugares prohibidos, que es señalética precisamente. Sí. Orale, yo empiezo a bajar, ¿vale? Pues así es como se ve la afluencia en las primeras horas en las que ya empiezan a acceder las personas al foro artístico, a la feria de Puebla. En, en un ratito eh, buscaremos la manera de movernos del otro lado, si es que hay acceso para eh, poder movernos y ver si de ese lado también están los operativos, si no hay presencia de graneleros o algún comerciante ambulante que busque pues obtener ganancias en esta Feria de Puebla. Por mi parte dejaremos esta transmisión, recuerden seguirnos en redes sociales, Periódico Central, La Página Negra, Revista Rayas, que ahí los mantendremos al tanto de todos y cada una de las noticias de la ciudad, de Puebla, del Estado y las más relevantes que acontecen al momento. Mi nombre es Mariana y eh, pues dejamos esta transmisión, recuerden seguirnos.